Con razones de sobra pa' odiar a la industria Acostumbrado a sacarle provecho a mi angustia Mi canción es gris y mustia A los b-boys les doy mi apoyo A los toys un par de hostias Mi rollo es el de la minoría esos ídolos de ayer no son más que gerna. Hoy en día el dinero corrompe, inclusive al arte. Allí quien vive de esto, y quien sobrevive y en serio lo parte. Aparte, la esencia está en la calle, allí donde lo importante son los pequeños detalles. El sonido no es perfecto, lo compensa tanto estilo. Engendrando skills en una instrumental del Sion, y seguimos progresando. Sin escrúpulos, entro en el club con la intención de masacrar al tumulto. Soy justo todo lo contrario a ti. Tengo bastante con mi family, mis compis y mis Nikes. ¿Te queda claro? O mejor te clavo un combo hasta el fondo De los que salen redondos Con el bombo, la caja y sin alhajas No puedes presumir de flow si rapeas Cual tartaja, así que baja de las nubes Ya, visita el subsuelo Asista a clases de humildad y aprenda a ser Persona, el underground de Barcelona Suena, dándolo todo, aunque la sala No esté llena Porque hijos de puta Que le dé fe que Con el bombo, la caja Ahí fuera, en la superficie, no hay más que problemas y tragedias Desde las entrañas de la periferia llegan estos fieras en pistas de pop y audio con criterios Armando escándalos Perios y patios los niños del patio Música infame, da igual lo que trame Siempre hay alguien con mejores planes Que lloren y que mamen y que se traguen el semen Las putas solo quieren un contrato y por mí como si se mueren muere, muere. Que se quemen en la hoguera La fama en dos días son dos días de fama Efímera, de veras, como huellas en la arena Sé una gran estrella china de las venas O esnífate tus royalties en tus lujosas parties Y engaña a los fans haciéndote pasar por Marty. Yo soy más de cat y shark y pedas de crítica Y con el tical que arda el vecindario con mi lírica Volar hasta la galaxia de Andrómeda No son delirios de grandeza, es otro ciego existencial Demencial, a la par que sencillo Y sin canturreos feos en el estribillo el rap de ahora más de la mitad es bazofias Y lo que más importa es vender miles de copias Y si se puede salir hasta en la tele mi peña hay un dicho A los fakes nadie los quiere A los fakes nadie los quiere A los fakes nadie los quiere A los fakes nadie los quiere A los fakes nadie los quiere En mi peña hay un dicho A los fakes nadie los quiere A los fakes nadie los quiere Son la peste porcina Desconocedores de la verdadera disciplina Rameras en esquinas, mugre y Menos sintes menos chals más adelante lo nuestro tiene un cierto aire, lo trae el boy Yo no sé dónde estaré mañana, sé dónde estoy Hoy, estoy con mi clica quinteando en un par de tapas Planeando cómo hacerlo guay en esta nueva etapa y Mientras tú inspiras la misma rabia que inspiro Machaca, yo reparto restos de mi ser a las ratas de esta cloaca Que es el puto de Con duricias en los codos, barro y alquitrán, por eso sale tan... Fuck a ti mi caso, esto es rap real, como amanecer durmiendo al raso, sufriéndolo en mis propias carnes, esperando con ritmo hasta que el temporal amaine. <risa> la mierda camuflada por aquí. A los fakes nadie los quiere, son la peste porcina, desconocedores de la verdadera disciplina. Rameras en esquinas, mugre insignificante, menos sintes, menos Charles y más talante. We'll